Hola, yo soy Vladeva, soy parte de Tentacular Mi obra eh, se centra en dos temas principales O emana de dos temas principales Que son la cuestión de la visibilidad y de la invisibilidad Sobre todo esta segunda Y el punto medio entre estas Que es pues, la visión borrosa todo esto debido a que mucho tiempo o de manera muy personal en mi vida, pues yo sentía que me regía o, o que o yo sentía como una imposibilidad de expresarme oralmente. Me di cuenta también, por ejemplo, que casi siempre lo que era invisible o lo que era de visión borrosa, pues era rápido. Y entonces eso es algo que a mí también me marcaba mucho, ¿no? La rapidez y el cambio. Yo creo que tentacular, más que un espacio pues, que terminó en una materialización concreta. Yo creo que, ta, que fue un espacio, red, un espacio que nosotras y nosotras construimos a partir del apoyo. Entonces yo creo que Tentacular es sobre todo eso, es sobre todo para mí una red que supimos construir. Nací en la ciudad de Oaxaca hace 32 años. La colonia donde crecí se encuentra en las periferias y las dinámicas que ahí teníamos eran muy comunitarias. Desde hace un par de años que me he encaminado a la exploración y experimentación a través de algunas técnicas como el collage, el bordado, la escritura, como una forma de recuperación de este yo creativo. Los temas recurrentes en estas exploraciones son la recuperación de mi historia, el cuerpo que habito, las relaciones con mi familia, los silencios y las emociones derivadas de la ansiedad. También elegí Tentacular porque es un espacio donde a través, no solo de las herramientas que las y les profes nos compartieron, sino de sus experiencias encarnadas en las emociones, fui aprendiendo a confiar más, a sentirme acompañada y a ser red. Tentacular es eso, es una red de tentáculos patas que se conectan a otras con la intención de seguir navegando, flotando en este mar que es el mundo. Hola, soy Fernando Avinegra y soy artista visual. Mi producción es La muerte envasada y La fiesta de los creadores. En mis búsquedas a acercarme a mi esencia creativa, celebrarla reconocerla, nombrarla, quitarle las cadenas de la realidad y buscar comunidad me llevaron al espacio de la fiesta. Antiguamente la fiesta popular y el carnaval eran movimientos antisistémicos gestionados por sus participantes que eran activos, o sea vivían el momento para ser y estar. Yo quiero, yo quiero encontrar a los creadores en esta fiesta, en esta fiesta que nos hará ser familia, una familia más unida en las artes y ser realmente antisistémicos en un espacio que nos pertenezca, ¿no? Hola, soy Julieta Granados, soy artista plástica y visual de profesión, eh, llevo más de una década trabajando con técnicas textiles, principalmente el bordado, el patchwork y el quilting, y en algunas otras ocasiones incorporo técnicas gráficas como la linografía y la colografía para elaborar mis piezas. Me encontré con que, pues, más bien estas técnicas me conectaban eh, mucho con, este, con otras mujeres de diferentes edades y de diferentes contextos. Me di cuenta que en realidad no sabía hablar sobre mí en ningún sentido, ¿no? Y, pues, esa fue una de las razones por las que me llamó demasiado la atención. La convocatoria de tentacular este, y agradezco mucho el espacio. Y siento que fue muy, muy reconfortante y muy esperanzador eh, encontrarme ahí con otras personas este, que también están accionando constantemente desde la timidez, muchas veces, ¿no? Me llamó mucho la atención eh, porque conocía más o menos la obra de las artistas que compartieron con nosotras y nosotres. Me parece muy interesante la, la chamba de ellas y también es algo que aprecio y agradezco demasiado. Soy Lisa Vedra, artista audiovisual, camarógrafa, pintora y panadera. Hago edición de video, dibujo, animación y VJ. Mi trabajo se enfoca a la documentación por medio del video análogo y digital sobre manifestaciones feministas y ciclistas. Por ahora, radico en la ciudad de Toluca, Estado de México. Me causaba mucha curiosidad imaginar una rutina ajena a la mía, diferenciar y ponerla en común con mi vida. La empatía formó las ganas de querer grabarlo todo y tenerlo para la historia. Todos somos y estamos creando historias. Todos estamos documentando algo. Así que sí, comencé a grabarlo todo. Camino, paisaje, personajes, sucesos y rutinas pero sin dejar tampoco la de lado la experimentación y la animación. La intención de este proyecto artístico es la exposición y recorrido digital de una serie de videos autobiográficos que tratan sobre el cuerpo y sus manifestaciones. Hallar y explorar el cómo mi cuerpo se va adaptando a estos movimientos desde el punto de vista de la documentación con memorias digitales y análogas. El video experimental y la animación cuadro por cuadro como técnicas que utilizo las marchas, ya sean feministas o rodadas ciclistas, como herramientas. Con ello, la manifestación forma parte de mi cuerpo. Hola, mi nombre es María Paulino y soy originaria de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, pero resido en León, Guanajuato, desde hace muchos años. Eh, yo soy escritora. Mi ramo, en general, es la poesía y mm, mis escritos son acerca, bueno, me gustaría decir que son acerca del origen que, que me interesó muchísimo como en la pertenencia y también en la naturaleza. Trae Tentacular eh, por un proyecto que estoy trabajando que trata acerca de, del estrabismo y de cómo se pueden hacer poemas eh, basados en una afección física. Tentacular me llamó muchísimo la atención debido a que eh, es, era una comunidad eh, y la idea era más bien entre todes eh, hermanarnos y así tener más idea de cómo se crea un proyecto artístico. Es por eso que quise aplicar y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, muchas cosas muy lindas en Tentacular. Me ayudó a conocer nuevas herramientas, con las cuales yo puedo no solamente jugar con el texto o con los textos, sino también expanderme, expanderme a, a, a la imagen. Creo que gracias a Tentacular me he animado a, a hacer varias cosas, algunas de las cosas um, a las que me he animado. Es igual a tratar ya poesía un poco más visual, ayudarme un poco de GIFSA, ayudarme un poco de, de, de otras herramientas eh, y, y pues eso totalmente agradecida con la experiencia y, y pues espero que se puedan replicar hola mi nombre es Nidia Dominga también me pueden conocer como Nítidos soy realizadora visual y escénica la idea de Nítidos o como del alter ego viene de pues de que a veces yo Nidia solamente estoy muy cansada entonces Nítidos es la de las buenas ideas Creo que un poco mi obra se define mucho por esa sensación como de que en realidad no tengo ni idea de qué estoy haciendo, eh, pero me gusta embarrarme cosas en la cara <risa> o, o embarrar cosas en la casa en general o bueno, embarrar es un ejemplo, pero no sé, como siempre estar experimentando, siempre estar jugando, para mí el proceso es como la parte de la diversión la parte de encontrar cosas gracias a Tentacular por el espacio, por el acompañamiento um, por crear estos lugares de encuentro en unas situaciones donde de pronto nos han... ha sido muy marcada la cosa de tenerle miedo a los demás y de no acercarnos a los demás, a los demás, les demás Creo que para hacerle frente al aislamiento es dejar de tenernos miedo. Yo soy Paola Estrada, pero eh, me hago llamar Noyule. Eh, y pues nada, les quiero platicar un poquito de quién soy y de mi trabajo. Eh, yo soy del Estado de México, de Toluca, pero actualmente vivo en la Ciudad de México. Tengo 25 años y estudié la carrera de comunicación con especialidad en cine. Eh, mi trabajo en los últimos más o menos dos años, en forma, se ha dedicado eh, específicamente al estudio del autorretrato y de lo documental. Eh, la razón por la que me acerqué a Tentacular fue porque me pareció una gran oportunidad para conocer a otras personas creadoras que tienen como las mismas inquietudes que yo. Y que no tienen las mismas oportunidades justamente para entrar directamente como al mundo del arte. Quería dar cuestión a todos mis proyectos porque creo que como artistas jóvenes que no tienen ningún tipo de formación en específico como de artista, justamente creo que necesitamos cuestionar de manera como más firme nuestras ideas y nuestros proyectos. soy eh, soy artista y fotógrafe acá en la de CDMX, estudié artes visuales en la parte mi obra. Eh, y pues me voy a saber muchas cosas. Me voy a sobre pues, hacer fotitos, eh, no sé, cositas que me gusten. Este espectacular porque justo me llamó mucho la atención eso de la comunidad que eh, pues, estuviera dirigida como banda feminista, no binaria de eh. trans fue como desde una postura como oficial a pues esta población, sí dije como oh, ahora suena muy bien, pues aprendí bastante, aprendí mucho con las clases de Lorin, de Dani de Piz, la de Daniel este, y también con todo lo que practicaron y todo lo que eh, compartieron mis compañeras. Hola, eh, mi nombre es Valentina Velázquez de León López. Soy de Ciudad de México, México. Eh, soy artista visual, escritora en mis ratos libres. Y pues nada, yo me interesé en Tentacular porque me interesaba la, la formación de, de vínculos que que se podían generar a partir del, del compartirnos del compartir experiencias de compartir sentires y de cómo, cómo todo eso podía culminar en, en algo más ¿no? o sea de cómo todo eso podía enlazarnos a nosotres eh, mi trabajo justamente va más allá de intentar ir más allá del hogar en un sentido estático eh, busca justamente encontrarnos en, en estos lugares sensibles para a partir de eso eh, crear crear y, y hacer que, que algo más nos mueva colaboraciones que hacer hacer cosas que nos importen y reposicionarnos dentro de lo autorreferencial. Hola, soy Geraldine, tengo 21 años y soy de la Ciudad de México. Mi producción artística parte desde la autorreferencia, aunque utilizo algunos elementos de la cultura pop, hablo sobre los cuestionamientos de género que pues eran muy implementados por lo que recibía de la más media. Elegí tentacular porque me pareció importante saber cómo difundir nuestro trabajo y cómo gestionarlo eh, cuando ya son proyectos grandes. Eh, me gustó mucho que estuviera abierto para gente perteneciente a la comunidad y a diferentes disidencias, ya que creo que es importante visibilizar a, a todos. Entonces me gustó mucho que tuviéramos este acercamiento a a los artistas. Creo que es importante que sigan existiendo este tipo de, de convocatorias para que más gente pueda conocer otras formas y otros medios para trabajar.